Revisando la gráfica de los ingresos del canal, en los meses de agosto y septiembre todo está en ceros. Y es que cometí un error que voy a resumir esperando que a alguien le sirva. Este canal empezó a monetizar en febrero. Cuando se acumulan los primeros 10 dólares, que en mi caso fue a finales de marzo, entonces YouTube envía por correo un código de verificación a una dirección que debemos registrar. No es un email, es un sobre físico que debe llegar a mi casa en Colombia. Yo tengo cuatro meses para ingresar este código en la página de Google AdSense. Mientras tanto, puedo seguir monetizando. El correo nunca llegó y a finales de julio la monetización se bloqueó. También se puede hacer la verificación enviando algunos documentos como recibos de servicios públicos o certificados de pago en que aparezca la dirección, obviamente. Solo que esta opción se habilita después de solicitar tres veces el reenvío del correo físico. Y cada solicitud se puede hacer con un lapso de entre 15 y 20 días. Por eso duré dos meses sin monetizar pidiendo el reenvío del código. El error es que no debí esperar cuatro meses y dejar que me bloquearan la monetización. Yo debí solicitar los tres reenvíos del código, al menos uno cada mes. Y con eso antes del cuarto mes se podría haber activado la verificación para poder enviar los documentos. Documentos que finalmente pude subir y se suben a la página de Google AdSense y los pude subir a finales de septiembre. Y con eso la monetización se reactivó dos días después.